Hola compañeras de CCH Naucalpan, mi nombre es Angélica Abril y el día de hoy quiero hacerte una gran pregunta, ¿Alguna de ustedes has puesto a reflexionar acerca de la problemática en la que estamos viviendo actualmente? Si tan solo dedicáramos un pequeño tiempo de nuestros días a conocer sobre el medio ambiente, tendríamos más conciencia de la problemática y nuestras acciones hacia el medio ambiente serían mucho mejores. Desde el año 1973, el día 5 de junio, se busca generar conciencia celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora voy a contarte algunos datos que sirvieron para que reflexionemos sobre la importancia de cuidar donde vivimos. ¿Sabías que una casa promedio desperdicia la energía suficiente para mantener una televisión prendida durante dos años? Si todos los periódicos se reciclaran, sería posible salvar 250 millones de árboles al año. Esto es impresionante, ya que cada quien necesita el oxígeno de 22 árboles al día. Si nadie cargara su celular por un día, se evitarían 15 millones de kilogramos de gases invernadero. Reciclar una botella de plástico ahora la suficiente energía como para encender un foco durante una hora. A Einstein se le atribuye la siguiente frase. Si las abejas desaparecen, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida en la tierra. Muchas veces no comprendemos el papel tan importante que tienen estos pequeños insectos y los queremos matar sin pensar que ellas realizan un proceso llamado polinización y sin esto no habría plantas, no existiría la fotosíntesis que nos brinda el oxígeno que respiramos. Y entonces, este se iría agotando y no existiríamos los seres humanos ni los animales. Recordemos que el medio ambiente es nuestro hogar y no solo nuestro, sino de millones de especies más. No lo dañemos con nuestras acciones, somos el único ser que tiene conciencia y no hacemos nada para cuidarlo.